Hola amigos de Techsetter, hoy estamos en Lenovo Colombia con una representante que nos va a contar un poco qué hace acá. Hola mi nombre es David Delgadillo, ¿cómo están? Eh, yo trabajo en el área de consumo de Lenovo, eh, mi posición es gerente del negocio de consumo, básicamente lo que hago es estar eh, eh, trabajando por los países eh, de Latinoamérica eh, tratando de buscar estrategias, de mejorar nuestras ventas, de mejorar nuestra estrategia de producto y de llegar con la propuesta adecuada para cada necesidad de consumidor. Bueno, David, así las cosas, Cuéntenos un poco cómo se puede elegir un PC para regreso al colegio, teniendo en cuenta que hay ciertos factores como costo, forma y demás. A ver, en este momento en el mercado, como lo dices, eh, hay varias, muchas opciones. Eh, lo importante es que el consumidor eh, sepa qué es lo que necesita, para qué va a utilizar su producto. Yo creo que estamos entrando en una época de transición de productos. Eh, últimamente nos hemos eh, encontrado como, con factores como los cambios de sistemas operativos, los cambios de generación en procesadores. Pero espérame, cambios de... Cuénteme una cosa, ¿por qué cambios de sistema operativo si Windows 10 ya llevan tanto en el sí, mercado, pero ya ahorita estamos eh, entrando a una fase en donde Microsoft va a dejar de soportar Windows 7, que uh -huh. eh, digamos va a ser y va a generar digamos un cambio un poco más eh, fuerte en los equipos viejos. Es básicamente como la renovación de un parque o una base instalada de productos que ya van a dejar de, de tener el soporte de, de, en el sistema operativo y por eso van a tener que emigrar ya sea sus equipos o sus sistemas operativos. Eso se viene dando más eh, en, el, en el sector comercial, pero también va a afectar de una u otra forma eh, el mercado de consumo. Ok, ¿cuál es el factor que más lleva a una persona a comprar un determinado equipo? Yo creo que en Colombia y en Latinoamérica eh, el factor precio o el factor costo, como tú lo mencionabas, es muy importante. No es el único, ni creo que sea el, el, el, el primero, pero creo que es uno de los digamos, de los factores que determinan en muchos casos la intención de compra del consumidor. Entonces, eh, yo creo que a, a diferencia de países o de mercados maduros, eh, en Latinoamérica todavía se, se sigue viendo, digamos, que el precio es un factor importante dentro de la toma de decisión. Pero para nosotros, dentro de los tres factores que, que creo que determinan o influyen eh, en gran medida la toma de decisión están el procesador, obviamente, está la memoria o la capacidad de memoria, y el sistema y la capacidad de almacenamiento. Okay. ¿Qué tan importante es para el consumidor colombiano y latinoamericano ¿no? el factor de forma? Sigue siendo un factor importante, lo que estamos viendo es que a veces el consumidor no lo tiene como uno de sus eh, factores o variables primordiales para tomar una decisión de compra. Eh, nosotros como Lenovo hemos tratado de mejorar cada vez nuestra forma y nuestro ID de producto, eh, digamos con este tipo de productos que tú ves acá estamos llegando con unas pantallas diferentes, con marcos delgados, equipos sub, us, ultra delgados, desde eh, nuestra oferta de producto de entrada queremos mejorar mucho la, la experiencia del consumidor en cuanto a cómo se ve el producto y lo que muestra el producto de, de, de, de, de, de sí mismo y de lo que también habla el, del consumidor. ¿Qué tan cerca estamos de ver los portátiles o laptops plegables? Eh, plegables, eh, plegables en qué sentido, o sea como que se pues luego, en algún momento de este año mostró un concepto en donde básicamente la pantalla se pliega. Ya, te entiendo. Yo, esos son prototipos y eso más digamos en el área de consumo lo veíamos como una oportunidad para nuestra línea de productos YogaBook, que la gran mayoría digamos vienen con Android y también vienen con opciones Windows. Pero digamos que en el mercado masivo, en el mercado mainstream de, de consumo, yo creo que todavía se demora. Nosotros todavía, digamos, en, el, en los productos que vemos en el mediano y largo plazo, no vemos una opción eh, de, de un PC plegable. Creo que lo que anunciamos dentro de Lenovo era una pack pero yo por lo que veo y por lo que estoy viendo, digamos, como en el, en el futuro de nuestros productos, todavía es una, es una, es una opción que no, no tenemos, digamos, ya lista ni de pronto lo vemos en desarrollo, pero no lo vemos, digamos, como, como, como una oportunidad o como un producto eh, que podamos ofrecer en el corto o mediano plazo. Bueno, y me encanta porque mencionó un sistema operativo que no habíamos eh, tenido en cuenta antes que es Android. ¿Qué sí. tanto se puede producir en un portátil con Android? Se puede producir. Lo que pasa es que eh, nosotros todos hemos estado acostumbrados a que la herramienta de, la, de generación de contenido o en la plataforma de sistemas operativos de generación de contenido es Windows. Entonces obviamente la transición más que hacia Android, porque Android no es un sistema operativo de, de, de contenido, de creación de contenido, más hacia un, hacia un Chrome que digamos ya es el sistema o la plataforma de sistema operativo de Google que le permite a uno crear o tener, digamos, una mejor generación de contenido. Yo creo que es un proceso de transición largo, eh, más en Latinoamérica, en mercados maduros como Estados Unidos ya se ve una presentación fuerte en algunos mercados y en algunos segmentos de mercado eh, en la opción de Chrome, pero nosotros en Latinoamérica no lo estamos viendo y no lo vemos como oportunidad, ya que no son productos que ataquen solo el factor de precio, sino también atacan otro tipo de variables que para nuestro consumidor en este momento, digamos que no, no lo hemos preparado y no lo vemos, digamos, teniendo una transición hacia, hacia esos sistemas operativos en el corto-mediano plazo. Bueno, y hablando de lo que usted decía en un principio del procesador, la RAM y demás, la mayoría de los padres de familia, inclusive cuando los hijos llegan a la universidad, se encuentran con un dilema, o sea, llegan a, al sitio donde van a comprar y le, le empiezan a hablar de RAM, ROM, de disco duro de estado sólido y demás, y para ellos... Es toda una debacle. O sea, por ejemplo, saber Intel versus AMD. ¿Qué podría ser mejor o en qué casos de uso se, se, se debe tener en cuenta eso? Yo creo que en este momento las plataformas de, la, de las dos compañías principales de procesamiento para PCs de, de personales tienen muy buenas opciones. Eh dependiendo del trabajo que tenga cada, cada estudiante, porque una persona que va a editar video o que estudia, digamos, producción audiovisual, va a necesitar un equipo completamente diferente a una persona que, no sé, puede estar estudiando administración y solo, digamos, necesita herramientas de ofimática como Office o alguna herramienta similar. Eh, pues van a necesitar digamos una capacidad de cómputo diferente, yo creo que lo más importante como les decía desde el principio es que identifiquemos ya sea como padre de familia o como estudiante qué es lo que voy a necesitar, qué es lo que realmente voy a utilizar de mi PC porque a veces compramos tecnología que no necesitamos y que digamos está por encima de lo que, lo que realmente vamos a, a usar entonces ese es el factor primordial y en las dos plataformas en este momento hay muy buenas opciones, digamos que para el trabajo normal, desde un Core i3 y su digamos, eh, competencia directa que es Ryzen, ya tenemos opciones muy muy interesantes en el mercado que pueden apoyar el crecimiento y la adopción de plataformas de las nuevas plataformas de AMD, ha sido muy positiva parte del mercado. Entonces en términos generales no es un tema de recomendar una plataforma u otra porque las dos tienen ventajas y tienen oportunidades y tienen unas muy buenas, digamos, alternativas. Pero lo importante es ser conscientes de lo que realmente necesitamos y asesorarnos, ya sea no solo por la gente que está de ventas de nuestras marcas en las, en las tiendas o lo que pueden ingresar internet. Espera. Hagamos una cosa, David, porque es que creo que acá lo estamos dejando demasiado aterio. ¿Sí? Empecemos de lo básico, ¿cierto? Yo soy un estudiante de colegio. Seguramente no voy a tener una exigencia muy grande. Entonces, en ese orden de ideas, Core 3 y Ryzen 3 me sirve. Perfectamente. Listo. Ya, voy a, a, a la universidad, voy a ser ingeniero, ¿sí? necesito procesar datos. ¿Qué plataforma debo mirar? Yo miraría desde un Core 5 o un Ryzen 5 con ya una memoria RAM mayor a 8 o mínimo de 8 GB de RAM, porque ya necesitas, digamos, un nivel de procesamiento y de multitarea que, que te permita, digamos, tener varias aplicaciones abiertas y estar corriendo varias eh, aplicaciones en, al mismo tiempo. Si ya necesitas, digamos, un nivel de procesamiento mayor, si vas a trabajar un AutoCAD, si ya vas a trabajar alguna herramienta de edición de video, ya tendrías que buscar un equipo, no solo con un procesador de pronto un poco más alto, como un Core o como un Core 7 o como un Ryzen 7, con una capacidad de memoria mayor, sino de pronto ya un nivel de almacenamiento, un tipo de almacenamiento de estado sólido, quizás con una tarjeta de video que te permita, digamos, acelerar tu, tu performance o tu, tu, tu desempeño de video. Entonces, por eso te digo, o sea, lo más importante, eh, como tú le dices, de pronto lo dejo muy amplio, o muy abierto, pero no quiero recomendar una o dos opciones porque cada uno necesita y tiene, digamos, un nivel de desempeño diferente. Y por eso su hardware debe ser y su software debe tener. Listo, solo para cerrar. Porque claro. una de las preguntas que siempre nos llegan es: ¿en qué momento debo usar Optane? O, ¿O tener en cuenta el Optane? Optane básicamente lo que hace es acelerar el desempeño de tu eh, unidad de almacenamiento mecánico o de tu disco mecánico, de tu disco duro mecánico. Eh, okay. Lo que hace es generar, digamos, un mejor tiempo de respuesta en cómo utilizas tus aplicaciones, cómo las abres, cómo guardas, cómo te conectas a internet. O sea, en general, digamos, que mejora el desempeño de tu PC. Entonces, ¿cuándo lo necesitas? Yo creo que lo necesitas en muchos de los casos que hablamos. ¿Por qué? Porque desde, desde un trabajo básico que de un, de un estudiante de colegio, pues, que quiere? Que cuando vaya a abrir su navegador, hasta para trabajo como ni siquiera trabajo hasta para entre temas de entretenimiento como acceso a plataformas de streaming, etcétera, etcétera, acceso a las mismas redes sociales, el te ayuda a mejorar ese, ese desempeño de tu equipo. Entonces, puede aplicar en un rango, digamos, o en un abanico de opciones muy amplias. Lo, lo importante es que también tengas en cuenta que es una opción que cuesta más, que vas a tener que hacer una inversión mayor, pero que lo vas, digamos, a, a utilizar y a, y a aprovechar de una manera muy, muy interesante. Bueno, en nosotros somos usuarios, no expertos. Y entonces hemos ido al retail y nos hemos hecho pasar por usuarios. Y hemos visto qué nos dicen lo, la gente que vende. Y muchas veces nos dice como, oiga, sacrifique RAM, pero tenga Optane. ¿Esa es una opción válida o yo debo apuntarle a tener mucha RAM y mucho Optane? No, realmente la recomendación que hacemos nosotros eh, desde nuestro punto de, o sea, desde nuestro argumento de producto y lo transmitimos a la gente que, que tiene, digamos, el papel de vender en las tiendas es precisamente eso. O sea, no es hacer la apuesta en una memoria RAM muy amplia y más Optane, sino de una u otra forma, tener una memoria de 4 GB con una, un módulo de memoria Optane de 16 GB, ya te genera un rendimiento mayor a un módulo de 8 gigas. No necesitarías las 8 gigas más, más Optane. Depende también del trabajo y como te dije desde el principio, depende de la necesidad que tengas a nivel de cómputo. Pero en términos generales, nuestra recomendación sí va a de pronto sacrificar un poco la, la, memoria, la memoria RAM, o la memoria digamos, o el módulo tradicional, por un módulo de memoria Optane, que lo que va a hacer es que va a acelerar no solo el performance de tu equipo, sino la forma en la que, como te decía, abres aplicaciones, utilizas, guardas, te conectas, etcétera, etcétera. Y eso, eh, siguiendo con el tema, yo también debo castigar, por así decirlo, eh, la cantidad de almacenamiento para irme a un disco duro de estado sólido, porque generalmente son más caros. Claro, normal, el, el, la tendencia es que vamos a tener una adopción mucho mayor y la penetración de discos duros de estado sólido que básicamente lo que hacen es que son más rápidos porque pues, digamos funcionan como un módulo de memoria flash pero eh, incrementan digamos o aceleran mucho la velocidad en la que abres también cierras aplicaciones, guardas, etcétera, etcétera, lo que hacen normalmente eh, en tu equipo, entonces eh, sí, vamos a ver digamos una, una adopción mucho mayor porque aunque tú, como tú lo mencionas tiene un costo mayor pero ese costo, digamos, que, que lo vemos con, de, con una tendencia muy positiva a nivel de lo que podemos ofrecer y de los productos que podemos ofrecer con ese tipo de tecnología. Entonces, en resumen, eh, sí vas a tener que sacrificar eh, al, tipo, capacidad de almacenamiento, pero vas a tener mucho mejor rendimiento y en un futuro creo que vas a llegar a tener muy buenas opciones sin sacrificar tanta, tanta, tanta capacidad, por decirlo. Bueno, otra de las cosas que nos preguntan es ¿pantalla táctil o pantalla no táctil? Eh, mira, yo tengo también mis dudas sobre esa tecnología porque en este momento nosotros la vemos como una opción dentro de lo que es los equipos convertibles, como este equipo que es nuestra C340. Entonces, en estos equipos normalmente sí utilizamos pantallas táctiles y es una opción que el usuario, digamos que en este tipo de, de formatos, eh, digamos lo ve como la, como la opción, digamos, o como la única opción a nivel de pantallas. En los equipos tradicionales, como los ultralivianos, inclusive los gamers, digamos que rara vez utilizamos una opción de pantalla táctil ¿por qué? porque la adopción que empezó hace unos años no fue tan fuerte realmente los consumidores como te digo en un equipo convertible lo utilizan porque pues tiene un formato tableta tiene un formato tienda tiene un formato presentación como el que estoy mostrando ahora y ahí necesitas digamos lo necesitas o utilizas digamos la pantalla táctil pero en el resto de equipos digamos que la interacción se genera mucho a través del mouse a través del teclado y no se generó digamos una adopción tan fuerte mi recomendación es si vas a utilizar un equipo convertible si sí, normalmente ese, ese lo vas a necesitar y vas a necesitar una opción de pantalla táctil en un equipo tradicional o en un clamshell o en un notebook tradicional realmente no, no lo vemos aunque en algunas opciones y cuando digamos lo hemos incluido el consumidor lo utiliza pero no la adopción no ha sido tan, tan, tan fuerte como en estos equipos bueno David y hablando de adopción cuénteme como dicen acá acá calzón dictado quitado ¿Qué tanto ustedes han visto que las personas usan periféricos o inclusive los asistentes de voz en un PC? Eh, lo hablábamos eh, hace, un tiempo, hace un rato también con, el, con, con la gente de producto y realmente eh, digamos que la, las, algunas características como seguridad biométrica, como por ejemplo el, el lector de huellas que no lo tenemos en esos equipos, pero pues es un tema que cada vez se ve más. Windows... 10 y Windows digamos que o Microsoft se está preocupando porque la seguridad biométrica sea una de las características y la interacción con voz son una de las características que más se adopte en un futuro en cuanto al PC personal o al cómputo personal pero es dependiendo de, la, de, digamos de las de las necesidades que tenga cada usuario y de las necesidades de seguridad que tenga cada usuario también entonces la interacción con el computador yo creo que en un futuro va a ser más a través de herramientas como la voz como eh, ciertos periféricos que ni siquiera pueden ser hardware, sino pueden también ser, digamos, mixtos entre hardware y software. Entonces, lo que, lo que vamos a ver, a, a ver en un futuro es que cada vez vamos a, ver, a tener una interacción diferente con nuestro PC. Eh, ya se ve, digamos, como tú lo decías, con pantallas táctiles, con activadores de voz, Uh, ya digamos hay eh, PCs de nuestra familia Yoga en serie 7 y serie 9 en donde yo ni siquiera necesito eh, poner una clave ni poner mi dedo sino automáticamente él reconoce mi, mi, mi cara y me activa el PC entonces ese tipo de, de herramientas a medida que la digamos ese tipo de tecnología sea más amplia y llegue a mercados más masivos eh, pues vamos a tener una opción y, una, y, una, y un una penetración mucho mayor. Bueno, y última pregunta, y creo que va a ser súper fácil, siempre nos dicen, oiga, ¿en qué momento debo comprar una tableta o en qué momento me debo a ir por un PC? Yo creo que sí, la respuesta no es tan, no es tan difícil, eh, yo como lo vería, mi recomendación o mi punto de vista es, si yo necesito una, crea, una herramienta para, o un equipo para creación de contenido, pues debería o Debe, más que debería, creería que el, la, la opción eh, más viable es un computador personal eh, si ya necesito solo acceso a contenido si ya necesito una herramienta que solo me permita o voy a utilizar, digamos, eh, o necesito una opción que solo me permita eh, estar activo en redes sociales eh, acceder a mis herramientas de stream, a mis plataformas de streaming ya sea audio o de video pues si solo lo voy a utilizar para ese tipo de trabajos eh, yo creería que eh, debería ser una tableta pero si como les decía ya es una herramienta de creación de contenido de interacción de otro tipo de, de trabajos pues definitivamente el computador personal es la mejor opción perfecto una vez más se comprueba que el computador no está muerto, está más vivo que nunca muchas gracias bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien